Atahualpa Yupanqui Atahualpa Yupanqui seudónimo de Roberto Chavero Juan A. de la Peña 31 de enero de 1908 y mes 23 de mayo de 1992 fue un cantautor, guitarrista y poeta y escritor argentino. Se le considera el más importante músico argentino del folklore. En 1986 Francia lo condecoró como caballero de la orden de los artes y las letras nació el 31 de enero de 1908 en el campo de la cruz de la familia Segoburo, sus tíos y abuelos y vascos. Era una antigua posta rural distante del pueblo de Colón y de la ciudad de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su padre mestizo de origen quechua era oriundo del Monte de Redondo, en la provincia argentina de Santiago del Estero, y su madre de apellido Aramburu, la criolla de padres vascos. Su infancia transcurrió en Agustín Roca, partido de Junín, donde su padre trabajaba en el ferrocarril como telegrafista y se dedicaba también a la doma de caballos. Inicialmente estudió violín con el padre de Rosáenz, el cura del pueblo. Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista autista Almirón, quien sería su único maestro. Inicialmente vivió en Junín, en la casa de Almirón. Posteriormente regresó al pueblo de Roca y viajaba 16 kilómetros a caballo para tomar las lecciones en la ciudad. Con Almirón, Roberto Chavero descubrió la música de Sor, Albenis, Granados y Tarrega y también las transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Hitz, Beethoven, Bach y Schumann. La temprana muerte de su padre lo convirtió prematuramente en jefe de familia. Fue improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista y músico, jugó tenis, poseo y se hizo periodista. A los 19 años de edad compuso su canción Camino del Indio. Conoció Jujuy, los Valles Chal, Cháquíes y el sur de Bolivia. En 1931 se casó con su prima María Alicia Martínez, quien tenía un hijo nacido en 1923 de una pareja anterior. No le había ido bien en la ciudad de Buenos Aires, así que se fueron a la provincia de Entre Ríos, donde nació su primera hija, Alma Alicia Chavero, y se afincaron un tiempo en Tala. En enero de 1932 participó en la fallida intentona revolucionaria de los hermanos Kennedy en La Paz, Entre Ríos, en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y el escritor Arturo Eureche, quien inmortalizó la patriada en su poema Pauchesco: El Paso de los Libres. Después de esta derrota debió exiliarse. Tuvo que refugiarse un tiempo en Montevideo, Uruguay, y luego en otras localidades del interior oriental y del sur de Brasil. Mientras tanto, su esposa había regresado a Junín, provincia de Buenos Aires, donde el 11 de enero de 1933 nació su segundo hijo, Atahualpa Roberto Chavero. Finalmente, en 1936, en Rosario nació la... Lilia Amancay Chavero. Al año siguiente se separó de su mujer, ella y los cuatro hijos volvieron a junir. En Tucumán, en 1942, conoció a la pianista y compositora sanpedrina franco-canadiense Nenete Edwin, 1990 con la que convivió los siguientes 48 años. Como en Argentina no existía el divorcio, tuvieron que casarse vía Montevideo en 1946, por lo que legalmente Yupanqui era bigamo. Con Nenete tuvo su último hijo, Roberto Chavero, el cual fue el único que Atahualpa al Yupanqui mostró como tal. Tal vez influido por Nenete, quien lleva las riendas en la pareja. A causa de su afiliación al Partido Comunista, Yupanqui sufrió la censura durante la presidencia de Juan Domingo Perón, fue detenido y encarcelado varias veces. En 1952, Yupanqui regresó a Buenos Aires, donde rompió su relación con el Partido Comunista, lo que hizo más fácil para él concertar actuaciones en radio, mientras que con su esposa Nenet, Paule construía su casa en el Cerro Colorado, Córdoba. En 1992, Yupanqui volvió a Francia para actuar en la ciudad de Nimes, donde se indispuso y falleció el 23 de mayo de 1992. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en el centro de colorado bajo un roble europeo.